Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Naranjas. Miren, siempre tuve una duda yo respecto a este verbo que aparece acá. Estoy justamente editando un cuento impresionante de Emilce Mancebo para la quinta edición, ¿no? la, el número 5 de Carfax, edición aniversario. Cuentos de la bahía de Carfax. No se lo pierdan cuando salga, va a romper todo. Miren, estaba viendo acá un verbo, les decía, el verbo amagar. Yo siempre tuve la siguiente duda. Clarisa le dio sobre todo y amagó a sentarse junto a él. Yo me preguntaba, ¿no será Clarisa le dio sobre todo y amagó sentarse junto a él? Hasta que un día se me ocurrió, después de haber revisado, por ejemplo, el diccionario, acá lo tenemos, el diccionario de la lengua española, el DRAE, ¿eh? Amagar, ¿qué significa hacer ademán de herir o golpear? Bueno, acá en este momento del cuento de Milse, la chica estaba haciendo esto, digamos, ¿no? Mostrar intención o disposición de hacer algo próxima o inmediatamente. Acá lo tenemos: mostrar intención o disposición de hacer algo próxima o inmediatamente. Este, hacer ademán de herir o golpear. Esta es la más usual, por ejemplo, en el mundo del boxeo, cuando uno está de repente amagando que va a pegar un, una con la izquierda y de repente saca una derecha o al revés. no Es, es algo que este, es algo que se, se aprende a hacer. Eh, eso es, se llama justamente amagar. En fútbol se usa todo el tiempo. ¿no? O sea, hago que voy para acá, pero voy para acá. Pero también, además de eso de amenazar con hacer alguna cosa, se puede justamente mostrar la intención o disposición de hacer algo próxima o inmediatamente, lo cual no significa que no lo haga, pero está amagando hacerlo, ¿no? Directamente. Hay otra excepción que dice que amagar es también ocultarse, esconderse. Bueno, indudablemente, este, el verbo es muy, pero muy rico, porque no es ni una cosa ni la otra, no es que yo no lo voy a hacer o lo voy a hacer. Estoy ahí, digamos. Ahora bien, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo digo amagar a...? Amagar simplemente, por ejemplo, amagó a levantarse, amagó levantarse. Yo me fijé, por ejemplo, en el diccionario, ahora si vamos para acá, para la academia, me fijé en el DPD, el Diccionario Panhispánico de Dudas, y busco la palabra amagar, debería estar, pero les adelanto, muchachos, que esa palabra no está. ¿Eh? Dice, la palabra amagar no está registrada en el DPD, Diccionario Panhispánico de Dudas. Incluso la busqué en el manual de Manuel Seco, ¿eh? este, Dificultades de la lengua castellana. Eh, dudas y dificultades de la lengua castellana. Hasta que un día se me ocurrió hacer una cosa. Yo en Taller de Corte y Corrección hablé de este libro maravilloso. Es una obra maravillosa, más que un libro. Está en dos tomos el diccionario de la lengua española de María Moliner. Y con, acá la tenemos a Moliner, una intelectual de la época de Franco, que le dejó al mundo, como lexicógrafa, le dejó un instrumento incomparable. Hay palabras que están en el, en el diccionario de ella, diccionario de uso del español, y que no están precisamente en el de la Real Academia Española. Y busqué a magar ¿Y con qué nos encontramos? Con la solución a todo este lío. Fíjense cómo se dice. Amagó con Así de simple. Yo estaba buscando por el camino equivocado. No se me ocurría hasta que apareció eso. Clarisa le dio el sobre todo y amagó con sentarse junto a él. Entonces, sabiendo esto, yo les voy a dar un tip de escritura realmente muy, pero muy interesante. Vamos a poner acá herramientas autocorrección, en el submenú autocorrección, le vamos a poner acá la palabra amago, ¿ok? Amago y acá, cuando encuentre la palabra amago, que la reemplace por la expresión amago con, ¿ok? Y le decimos entonces que agregue a la lista, Ojo, esto para que funcione chicos, acá tiene que decir replace text, o sea, que se reemplace el texto a medida que uno tipea, ¿ok? Y después le dan el ok, ahí está. Entonces ustedes están escribiendo, por ejemplo, ¿no? Cuando dice término sobre todo, amago, amago, yo voy a poner, por ejemplo, amago traérselo, ¿eh? O amago atraérselo. Pero una vez que yo hice esto, le di el espacio, automáticamente apareció amago con. ¿Ve? Directamente, es, es sensacional. Pongo amago, ¿ve? otra vez amago con. Y ya no tengo modo de equivocarme. Bueno, espero que les haya gustado mucho este programa. Ustedes, por favor, no amaguen eh, con poner un pulgar arriba. No amaguen con comentar, no amaguen con compartir el programa, no amaguen con recomendar la suscripción al canal. Háganlo directamente, porque de esa manera seremos miles y miles y miles más. Hasta pronto, obvio. muchas gracias.